Estamos en el Relatos de la Noche de la Cripta y corregida por el director principal. Arturo ah, buenos, chicos aquí reportándome de nuevo con nuevo especial. ¿A dónde contamos? Por primera vez. De esta fantástica historia. Estas no son historias paranormales. No 005 verás monstruos ni fantasmas en ellas. Estas son historias de la vida real cosas que podrían pasarte a ti o a mí en un día cotidiano. Pero eso es lo que las hace interesantes. Eso es lo que las hace aterradoras. Esta es una de las secciones favoritas de nuestro público y sinceramente, también es una de las nuestras. Ya que nos hace pensar en lo aterrador y sombrío que puede llegar a ser nuestro mundo y en las cosas tan terribles, en los seres humanos podemos ser capaces de realizar, Así que ponga así como dos y apague en la luz, porque está en la supuesta historia uno de los respidentes la casa de Anubis porque es fue que creó la casa de Anubis. Y la escuela también se llama Robert Froviser Smith, y así ese dice, si hacemos con esto, toma ahora mismo el video. Robert Frobiser Smith fue el el padre de Sarah Frobiser Smith y abuelo de Kate. Él era un residente original Anubis Casa, junto con su esposa, Louisa y su hija, Sarah. Él tiene una bisnieta llamado Kate Rush. Él era el dueño de la finca hasta Anubis Malijo a dormir para toda la eternidad. Robert formó parte de la expedición de Howard Carter para abrir la tumba de Tutankamón y un gran egiptólogo. Él se despertó de su maldición, pero es malo porque Caroline Denby lo despertó, en lugar de su hermana, Harriet, la verdadera Keeper. Robert Frobisher Smith -e es interpretado por John Sackville en la temporada 3, pero en Estaciones 1, 2, que fue interpretado por Daniel O'Brien. Fondo. Robert y su esposa Luisa eran parte de la tripulación de la expedición de Howard Carter que abrió la tumba de Tutankamón, así como los bisabuelos de Patricia Williamson, Joy Mercer, Jerome Clarke y Alfie Lewis. Se les acusó de tomar los artefactos de la tumba, incluyendo la copa de Ankh, Máscara de Anubis, y al personal de Osiris. Fueron llevados a la corte uno añadido por Panubisgurl do Roberten en su tanque antes de ser despertado. Añadido por Oaboi y solo una mayoría del jurado encontró no culpable. Los artefactos robados nunca fueron encontrados, pero la gente creía que se habían escondido los artículos. Los artículos se mantuvieron sin descubrir en Anubis Casa hasta Sibuna descubrió la copa de Ankh, que estaba escondido en Anubis House. Su esposa, Louisa, hizo una réplica de la máscara de Anubis y se cree que lo donó al museo británico. En realidad, el Froviser Smith se escondió la máscara réplica en los túneles debajo de Anubis Casa mientras que la donación de la verdadera máscara del Museo Británico. Robert también robó y se mantiene la gema Froviser, que es el tercer ojo de la máscara, y lo puso en el Froviser Escudo. Robert y Luisa tarde murieron misteriosamente. Sara cree que el señor Víctor Rodenmar los asesinó. Sin embargo, de acuerdo con Víctor Rodenmar J.R., no es verdad. En temporada 3, vemos de nuevo Robert. Caroline Denby lo tiene en un tanque en una habitación secreta en la casa del guarda. Caroline, de que per los planes para despertarlo con la ayuda de deseker, Víctor y la el señor Eric Dulce. Sin embargo, tres añadido por Jessy Poparrié es el verdadero guardián, Robert Frobisher Smith, el mismo es Desleper. Fue elegida por la amistad de su padre con Frobisher Smith. Desafortunadamente, Caroline se hace pasar por su hermana. Desconocido para Sarah y los residentes de Anubis Casa, Robert Frobisher Smith se casó dos veces. Con su primera esposa, Robert tuvo un hijo, que es el abuelo de Kate. Su bisnieta es Kate Fiebre. Robert era amigo de abuelo de Ariel Denby, y él la eligió como el guardián. No se sabe qué pasó con Robert y su primera esposa, pero sí sabemos que se casó una vez más a Luisa Frobisher Smith. Tuvieron una hija, Sara, que no tenía hijos conocidos. Al parecer, Sara cree que Robert y Luisa desaparecieron en manos de Víctor Rodenmaar, señor. Resultó que Robert realmente no desapareció o murió porque él está vivo y respirando en el tanque. Él fue maldecido por Anubis de robo de tumbas y Sibuna encontraron que tenían que realizar la ceremonia con el fin de despertarlo. Se revela que los demás miembros de su equipo fueron los que realmente tuvieron cosas con él estar enojado con ellos. Cuando esto enfureció a Anubis, tomó el abrigo para protegerse. Sibuna descubre que la ceremonia debe realizarse en la noche, por lo que idean un plan para despiertos. Eddie, Kate y Fabián permanecen en Robert's tumba para hacerlo. Cuando cae la noche, no logran despertar en él. Más tarde, Caroline se encuentra a Robert en la cripta y lo arrastra fuera de vuelta a la casa del guarda. Se puso de manifiesto la la ceremonia debe ser, de hecho, hace en el día del eclipse y no en una noche normal. Con cuatro un retrato de Robert con un amuleto en su antecámara. Añadido por Disney y dibujo vez más, los adultos promulgar e idear un plan para robar de nuevo el brazalete. Eddie cae en su plan y Dulces roba la pulsera. El eclipse se acerca y la verdadera ceremonia comienza y los hijos se ven obligados a preformas de la ceremonia para despertar a Robert. Los planes de los adultos se ven frustrados cuando Eddie y Kate meten a la casa del guarda y de detener la ceremonia al igual que el eclipse se trata de pase. Los adultos tratan desesperadamente en vano de comunicarse con Robert y dejan consternada. Robert se muestra en la puerta de entrada abriendo los ojos, despertando como una persona malvada. Punto de trata de empacar sus cosas y salir de la escuela cuando se encuentra Robert esperándola. Nunca se revela cómo salió del tanque como se muestra sin abrir en modo alguno al instante que se muestra como una persona vil y grosero del ritual. Ordena Denby para preparar y recoger los artículos para un nuevo ritual que consiste en un portal. Vuelve Denby 5 añadido por Disney y más Micael con un libro de conjuros, que Robert lee desde el que se somete en la sala de su tanque. se si aloja Pulk, sus conjuros son los siguientes: Rey del inframundo, he planteado, su sirviente, hacer tu voluntad para destruir a los que tratar de detener en su reinado abominable. Levántate, grande volater de las almas. Ocultar más. En la oscuridad estamos unidos. En la oscuridad, vamos a gobernar. Arise, arise, arise. Después del ritual, Robert explica a Denby que necesita las almas de cinco personas que han pecado con el fin de convocar a una bestia temible del inframundo, Amit, el devorador de almas. Él atraerlos a la habitación sarcópodos, y sellarlos en los respectivos ataúdes, y convocar al monstruo punto paro de los niños y les impide inmiscuirse, él finge su muerte, pero no es exitoso. Durante los episodios Roberta ha demostrado ser cada vez más pacientes internados, Víctor insultante y Denby para ter insolencia. Robert entonces, que nunca se reveló cómo, Patricia hace su segunda pecador. Robert comienza a crecer el odio hacia Aried en Villa que obstaculiza sus planes. Fabián se hace un pecador a su hoy debido a su orgullo, y el señor dulce debido a sus celos, con un solo pecador deja de encontrar. Robert se encuentra al Alfie en la chimenea y lo captura. No dispuesto a cooperar, Robert le amenaza con conseguir Willow, a la que responde con ira. Con Alfie abajo, se ha encontrado que todos los pecadores, y no es solo uno de los extremos más sueltos para atar personal a punto de Dios iris completado, y se coloca en un compartimiento en la sala de sarcófagos con Robert y los pecadores. El personal completa el ritual, desatando a Mit el Devorador. Como Amit levantó, dijo que necesitaba más almas, y se suministra a Robert con un libro que puede encerrar fácilmente las almas de la gente, y lo hizo en todo el cuerpo estudiantil. También le dijo a Eric Dulce para invitar a las familias y seis un froviser añadido por Bobbio a 78 amigos de los estudiantes de Día del Fundador, una celebración que se engañara a todo el mundo a convertirse en más pecadores. Cuando Kate y Edie descubierto una manera de mantener a Mid contenida, se declaró inocente. Mientras lo hacía, él estaba realmente diciendo la verdad al decir que iba a envejecer si Amit fueron derrotados. Cuando ella era, se convirtió en bien de nuevo. Los efectos de la cisterna se disitó, y su cuerpo creció hasta ser su verdadera edad. Pidió disculpas a Kate por hacer lo que hizo, diciendo que sus intenciones eran originalmente bueno. Esto fue cuando reveló que ha dado la clave para el abuelo de Kate en caso lo impensable sucediera. Al final, él y fue a Egipto en Kate y de Edie bendición para no entrar en ninguna más tumbas. En la temporada 3 película, La piedra de toque de Ra, se enteró de que Robert celebró una de las cinco piezas que hacen que la pirámide de Ra,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 Pero me fije más en la historia, nos vemos amigos. Saludos la justiciera imperial para todos. Video te gustó si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial. Como en Mente Limpia.